Este es, el, este es un código de ordenamiento urbano, un nuevo código de ordenamiento urbano que no tiene derecho de autor, que no tiene copyright. Y si hay un copyright que inscribir es el de los vecinos y las vecinas de Burlingame y del pueblo de Burlingame junto a sus representantes. Y, y un arduo trabajo durante cuatro meses. Luego, en estos últimos cuatro meses, es, han sido largos por, porque ha sido mucho el trabajo que, que tiene dentro suyo este, este código voluminoso. Pero bien producto de haber escuchado a los vecinos en, en dos audiencias públicas con este consejo lleno, los concejales llevándonos las versiones tarigráficas para leerlas, para volver a llamar a los vecinos y repreguntarles sobre las propuestas que hacían. La consulta de especialistas, no solamente urbanistas, también las cámaras, el trabajo que cada uno de los bloques fue haciendo por su lado cuando todavía no nos habíamos juntado a, a discutir. Y el esfuerzo enorme de discusión que hubo durante estos cuatro meses, donde, tengo que decirlo con, con emoción, hemos priorizado como vecinos y como vecinas de Burlingame el bien de nuestra ciudad y el bien de nuestro pueblo. Y aquí no, no se ha buscado el interés sectorial particular de cada espacio político en particular, sino una mirada que contenga todas las necesidades, todas las, este, todos los sueños de Lundingham que queremos. Seguramente, y eso me parece importante porque en estos tiempos en los cuales se denosta la política, lo que ha pasado aquí en estos últimos cuatro meses es el triunfo de la política. Y cuando la política triunfa, cuando ponemos en discusión nuestras ideas nuestros intereses los intereses de los vecinos de los propios y cuando los ponemos en juego con honestidad e intelectual como se ha hecho entre los diferentes bloques en estos meses, siempre gana la política y cuando gana la política gana nuestro pueblo por eso a mí me parece que es tan importante y tan histórico el día de hoy eh, creo que hemos arribado a esta unanimidad con mucho esfuerzo creo que hemos arribado a esta unanimidad con la participación de muchos actores dentro de nuestros bloques también discutimos porque dentro de nuestros propios bloques tenemos concejales que piensan más en altura otros que priorizan más lo verde otros que priorizan más la, la producción Digo, es, en cada uno de nuestros bloques hemos discutido incluso internamente e incluso y eso ha sido la riqueza que ha tenido luego poner en común todas estas estas cuestiones y haber arribado a, a esta elaboración común eh, todas las visiones metidas en en este nuevo código de ordenamiento urbano que por supuesto es perfectible por eso hemos tenido la lucidez de acordar que Dentro de un año lo volvamos a mirar, lo volvamos a revisar, volvamos a ver, de acuerdo a los desarrollos que se van realizando, cuáles son las, los cambios y modificaciones que tenemos que implementar. Y a mí me parece que este compromiso desde el Ejecutivo, yo también quiero resaltar la figura del de Secretario de Gobierno, Maximiliano Topino, también quiero resaltar, el trabajo y la férrea discusión y convicción de los presidentes del bloque, en la persona de Freddy Carrasco, en la persona de Fabricio Acuña, también en usted, presidente, que cuando parecía que estábamos atascados en la discusión, supo ponerle política para poder volvernos a encontrar y volver a seguir discutiendo. Gracias. Todas estas cosas me parece que, que hemos todos hecho un enorme aprendizaje, me parece que. Hoy ha ganado el pueblo de Burlingame, han ganado los vecinos de Burlingame y creo que tenemos que estar felices de haber llegado a esto que hemos esperado durante 25 largos años y que hoy estamos celebrando en esta casa. Muchas gracias.